El Orejano Campestre, Vía Dinamarca, Antigua Vía Villaviviana, 300 metros antes del kiosco o cruce de la hormiga. Un sitio agradable para pasarla en familia. Ofrecemos la auténtica ternera la llanera, platos a la carta. Nuestra música llanera en vivo todos los fines de semana. Contamos con servicio de karaoke. Reservaciones al 310-303-0029. El Orejano Campestre los espera.